Derechito al vicio somos RS Cine Y en esta semana donde nos encontramos por primera vez con Dragon Ball En su crossover más esperado del juego de Fortnite Vamos a ver que tienen nuevos skins Vamos a ver que tenemos a los personajes más icónicos de la saga de Super Con todas sus transformaciones Lo tenemos a Goku Y no solamente en modo Dios, no solamente en modo Saiyan Sino también en el último modo más poderoso que hemos visto en la última temporada del anime Pero también lo tendremos a Vegeta rivalizando junto con Bills Y junto con la gloriosa Bulma una de las más icónicas personajes que la encontramos desde la primera saga de Dragon Ball Desde el primer Dragon Ball que vimos de chiquitos Ahora en Fortnite van a estar lanzándose Kamehamehas Vamos a ver que en vez de los pasos de baile típicos va a tener sus transformaciones Las transformaciones más icónicas de Goku Lo vemos acá en este pequeño gameplay de nuestro amigo FBA De producer un capo de la música que puedes encontrar en Instagram Y Goku con un arma Goku no te va a lanzar solamente un Kamehameha Goku te va a disparar con cualquier arma que le quieras Equipar, ¿va a ser rotísimo? Claro que sí, ¿qué tan poderoso va a ser El Kamehameha? Esperamos poder Verlo a lo largo de todas las partidas Que vas a poder jugar Ahora mismo, ahora mismo vas a poder jugar, y esto es solamente el comienzo, porque se le van a agregar más skins, y se le van a agregar más especialidades y más mecánicas. Así que le echamos un vistazo al tráiler donde vemos que están todos los personajes del Fortnite entrenando a la par de Goku. Todos van a poder desatar su poder, todos van a poder tener su enfrentamiento mítico con su mejor amigo, con su rivalazo, así como lo tiene Goku con Vegeta y estas pausas comerciales al estilo de Dragon Ball es genial, yo si volando en la nube voladora, vamos a poder usar la nube voladora a lo largo de este juego pero qué más, nos encontraremos con la isla de aventura de Dragon Ball donde vas a poder pescar vas a poder <risa> vas a poder ver la película de Goku, vas a poder volar por encima No, vas a poder volar hacia la habitación del tiempo y lanzar tus Kamehamehas que seguramente la van a romper con de todo, van a ser poderosos esos Kamehamehas, o van a estar regulados, no lo sabemos, pero lo que más mata es que podés volar encima de Shenlong, eso es flashero, es flashero total. Quién se hubiese imaginado que el juego de Fortnite hubiese tenido tanto potencial para meter personajes de anime. Y si volaste encima de Shenlong o de la nave Saiyajin de Vegeta... Ya estás rompiendo todo, ya estás rompiendo todo y me encanta, me fascina que sea así la nueva la nueva adquisición, la nueva introducción, el nuevo crossover de Fortnite Así que a lo largo de estos días vamos a estar viendo, digo, un montón de gameplays geniales en muchos, muchos medios Así que te recomendamos ir a verlos, te recomendamos participar de esta nueva incursión de Fortnite con los personajes de Dragon Ball que son ya icónicos, ya son culturales, ya son parte de todo el fandom del anime somos y esperamos que esto te haya servido, te haya informado, te haya hecho pasar el rato, te haya entretenido, y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que cada like, que cada comentario, que cada vez que comparten uno de nuestros vídeos, nos están ayudando un montonazo. Nos vemos en la próxima, yéndonos de derechito al vicio, siempre.